Estudiar arquitectura tiene una importante carga emocional. Se trata de crear espacios para las personas. Y no vale crearlos de cualquier forma, no se trata de hacerlos fríamente, como si los habitantes fueran robots que ocupan los locales, sino que, como dice el director de nuestra escuela, en esos espacios el arquitecto de alguna forma también regala belleza. Este concepto de belleza que se habita, que se vive, es fantástico y los estudiantes lo asumen con pasión, con alegría, de hecho constituye un proceso intelectual extraordinario. Pero estos espacios tienen que cumplir una serie de funciones, y entonces aparecen los profesores de instalaciones, los que tenemos que enseñar a cómo poner las tripas, desde sacar las aguas fecales de los edificios, a poner los sistemas eléctricos o las posibilidades de las energías renovables. Todo esto resulta feo para los estudiantes, o es que es feo porque no entienden su relación con el edificio. Lo cierto es que, en mi opinión, son materias fantásticas, con un desarrollo en el futuro cercano a la ciencia ficción. Entonces, ¿cómo podemos transmitir a los alumnos este conocimiento de una forma significativa? La tecnología cambia a una velocidad trepidante y lo que hoy es lo último pasado mañana puede no servir, incluso no existir. Por eso es fundamental poner al concepto en el centro de la docencia. Podemos hacer decenas de tests o tutorías para calcular la anchura de los recorridos en caso de emergencia. O podemos mostrar a los alumnos las sensaciones de un invidente al evacuar un edificio. Podemos hacer exámenes complejos sobre los caudales de aire que requiere la normativa actual. O podemos explicar el concepto de respiración de las personas y de su relación con el edificio. Me he decantado por la segunda opción, explicar conceptos, y hacerlo fundamentalmente a través de pruebas donde los alumnos, las alumnas, tocan, modifican, interaccionan con las diferentes tecnologías. Ha supuesto un salto de calidad en este proceso contar con la colaboración activa, fundamental, de los alumnos internos. Y que el alumno toque, experimente por sí mismo estas cuestiones, hace que comprenda mejor el concepto. Y como lo comprenda mejor, lo recuerda. Con los alumnos hemos tenido la oportunidad de crear diferentes proyectos de innovación docente que intentan recoger esta forma de hacer las cosas. Ya han sido muchos proyectos de innovación docente. Pues la tecnología es cambiante y lo que era adecuado hace cinco años, ahora se puede hacer de otra forma. A veces a los profesores nos puede asustar sentir que se está simplificando el concepto, que tal vez se está exponiendo a los alumnos a experiencias tontas. Pero resulta que no, que utilizar estas herramientas aparentemente sencillas para explicar un concepto son de gran utilidad para los alumnos. Lo más curioso es que las ideas no son propias, sino que las copiamos de otras profesoras, y no de arquitectura, sino que enseñan francés en el instituto de idiomas. Parece entonces que las metodologías para explicar adecuadamente los conceptos van más allá de las áreas de conocimiento.